preguntar alguna otra cosa, Daniel, no? Mira, lo primero, mira que me agarró ya Agustín y que me está invitando a séptimo día. Así sí, que... ah, sí, bueno, para cuando... sí, Ya sale, me dijo que sí, para, para, hoy, para, el, para el miércoles que viene, ¿no? Bueno, hagamos un sí. anticipo. No, no, viste que estamos ahí ya, ya. Hagamos un anticipo. Ahora lo bueno. veo, ahora lo veo, Agustín, pero quedo con vos, seguro. Sí. Bueno, ¿cómo anda, Daniel? Usted ya ha, ha, ha sido uno de los pocos que se animó a decir que quiere ser gobernador de la provincia. No, sí, así Y es. está caminando, entiendo, la provincia, sí, sigue en es, ese sí. camino. Sí, así es. Estuvimos la semana pasada en Tunoyán y estuvimos también en. En la Valle, así que uh -huh. para nosotros es importante, siempre el acercamiento con las bases, como nosotros decimos, uniones vecinales, centros jubilados, clubes deportivos, y estar mucho con la gente, somos mucho de caminar. Hay muchos que dicen, no hay que mirar al 2023, hay que focalizarse ahora, en lo que está pasando ahora. Eh, insisto, usted ha sido uno de los pocos que, que fue por fuera de ese discurso este, y, y ha manifestado, ha blanqueado ya su, su decisión de intentar ser gobernador de la provincia. Mira, nosotros tenemos siempre esa dicotomía de decir, che, es muy temprano o, o es muy tarde. Uh -huh. Pero vos tenés que saber que cuando alguien se sienta en el sillón de San Martín en diciembre del 2023, ya tiene que tener muy claro que lo que debe hacer. No va a haber primavera, Tano, ¿eh? Mm. Agustina, no van a ver primavera nosotros Bueno, sabemos de hecho muy le pasó que a tenemos... Suárez ¿no? que asumió, sí. eh, se tiró con la minería y bueno así, a, pese a haber sacado un gran caudal de votos este tuvo que armarse atrás sí. quizás ya esa etapa de primavera y más con la dificultad sí. económica que tiene el país no existe Sí, sí, así es, totalmente de acuerdo con ustedes pero nosotros hoy en día tenemos que ser muy claros y tenemos unas propuestas evidentemente que las tenemos que implementar el primer día de gobierno Lo importante de todo Tano y a todos ustedes es que nosotros tenemos una camada muy linda de intendentes y de otras personalidades que también se puede presentar, a través de los cuales sabemos muy bien que, eh, diríamos, puede ofrecer al electorado unas plataformas muy, muy lindas. Uh -huh. Estamos hablando de Tadeo, Dulpiano, estamos hablando de Omar, estamos hablando de Luis. O sea, hay una muy buena camada, sin olvidar de, de Alfredo, por supuesto. Que no lo baja, ¿no? También quiere... No, parece? no, no, Alfredo, pero nosotros, es referente, por supuesto. Cornejo, además lo, lo que dicen también, intendente, es que si Alfredo decidiera competir, este, él es el candidato natural, ¿no? Eh, sí, pero ¿ya estamos en séptimo día o estamos...? Bueno, pero Pepita, no, hay un par de <risa> Digo, digo. Si no, no me va a traer, Agustina. Sí, ahí. no, después No el voto, no ah, ¿no? Sí, no, no sé. Nosotros arrancamos. ¿Y cómo está viviendo, eh, intendente, usted, como intendente? justamente de un departamento tan importante como la CERA, la, esta situación tan dramática que es la de la inflación sobre todo, ¿no? sí, que es sí, la que nos sí. golpea mes a mes. Sí, vos sabés que esta tarde tengo que hablar en la Universidad Nacional de Cuyo en la parte de ciencias políticas para la parte de empleo y emprendedurismo. Sí. Para nosotros es importantísimo, porque van y te golpean la puerta. Todos los intendentes van y nos golpean la puerta preguntándonos Necesitamos trabajo, que no podemos llegar a fin de mes, que tenemos este, falta de vivienda y todo lo demás, pero más que nada, aunque tengan trabajo, tampoco llegan a fin de claro, mes. Claro, es ¿no? Ese es la pues, historia. Desempleo hay muy poco, evidentemente, según lo marcan los números. El tema es que no te alcanza. No, no te alcanza, no te alcanza. No Así que bueno, estamos justamente, lo que voy a hablar es aquellos temas que nosotros hemos. Diríamos hecho en las eras. Uh -huh. El emprende las eras, las eras sin Cuba, hemos hecho el forraje verde Hidropónicos, un trabajo, un programa PALA que también se llama. Bueno, todo eso es lo que voy a presentar esta tarde, justamente en la universidad, a través de los cuales nosotros estamos potenciando el emprendedurismo para que de esa manera podamos tener trabajo genuino. Hay que ser valiente también y para sí, emprender para un negocio y todo lo demás, por eso nosotros tenemos que dar las herramientas. Claro, claro. Eh, en general, la economía en el mundo está pasando momentos raros, complejos, ¿no? Eh, y, y, y hay, hay que buscar nuevos horizontes, claramente. ¿no? Sí, pero mira, vos mirás acá lo que sucede no solamente en el mundo, pero en la parte de Argentina. Eh, el tango cambalache, por un lado, cuando se hizo, sí, si lo pones ahora, es bastante actual. Es actual, claro. Y si lo pones a Tato Gómez hace 40 años, sí, es Exacto. actual. Y si lo te, le dejas a Mafalda y te vas a dar cuenta, viste, que todo es que habla del mundo y que habla también de la Argentina, y es actual. Entonces nosotros ahí en líneas generales, cuando hablamos del, del dólar paralelo, cuando hablamos de la inflación, cuando hablamos del déficit fiscal, estamos hablando siempre de lo mismo. Mm. Pero acá lo único que quieren los inversores es un marco legal y un marco jurídico que sea bastante contable, diríamos también, para que tengan las reglas de juego claras, es lo único que nos están pidiendo. Uh -huh. Le dejo las últimas Agustina, yo de esto ya no me hago no, reposable. No, si ya hablamos, pues no le dejaste, este, no dejaste, bueno, no dejaste bueno, palabra, Agustina, sí, pobre. La, la a... Intendente, bueno, un par de preguntitas, si considera acertada la decisión del gobierno de la provincia de no darle prioridad al proyecto de, de Ojeda en torno a la minería, imagino que está al tanto, ¿no? Sí, sí, estamos al tanto, sabemos muy bien, viste, que esto es un equipo de trabajo en donde nosotros estamos hablando y siempre dentro de la 77-22. Claro, o sea que eh, es acertada la, la decisión de no avanzar por el momento. Siempre acompañamos, sí, sí, sí, siempre acompañamos. Bien, y una consulta más, este, hay muchos candidatos, usted recién nombró a Ulpiano Suárez, a Tadeo García Salazar, incluso a Alfredo Cornejo, suponiendo un escenario en el que Alfredo Cornejo no participe, ¿se imagina un candidato del consenso o se imagina participando en un apaso con el resto de esos candidatos que hemos mencionado? Me imagino un candidato del consenso porque las reuniones que nosotros hemos tenido con Alfredo y con muchos intendentes siempre hemos dicho que larguemos las propuestas sobre la mesa y siempre tenemos que ver el escenario político y el humor social para de esa manera nosotros decir en ese momento este es el mejor candidato. Así Bien. que esperemos que sea dentro del consenso porque tenemos un frente muy unido, acá en Mendoza no, no tenemos separaciones, no hay grietas y eso es lo más importante de todo. Bueno, eh, justamente esta, eh, si quieren ya para ir finalizando, pero su relación con el gobierno de la provincia en algún momento... No necesariamente por Suárez, pero sí fue como criticado de alguna forma por haber lanzado su candidatura. Un poco lo explicó. Uno necesita un plan de gobierno. Que, que, que tenga tiempo, que tenga meses eh, ¿Qué responde a eso? que sucedió en su momento? Justamente que primero nadie te va a ir a buscar Segundo, viste lo tenemos que empezar a trabajar desde ahora Desde un primer momento Y tercero, nosotros, eh, digo nosotros Por mí y por todo el equipo que nosotros tenemos Siempre buscamos las bases Ajá. Las bases no las pueden buscar de un día para el otro Cuando vos te tocan la puerta de tu casa en, suponete en abril, en mayo, en junio del año que viene y vos que le decís a aquel político que te viene a hacer una propuesta vienen ahora, no es ahora venir ahora es empezar a trabajar todos los días, desde el primer momento nosotros lo estamos haciendo desde el primer momento que asumimos desde diciembre del 2015 nosotros que estamos con los vecinos y preguntándole siempre viste tratando de resolver dentro de la medida de los posibles todos sus problemas entonces nosotros es lo que hacemos ahora o sea vamos y, y conversamos yo tengo que estar en Palmira ahora en, en una fecha próxima eh, en líneas generales, viste, hablando con los clubes con el club justamente y todo lo demás entonces es la única manera que tenemos de acercarnos a ver los problemas antes y que no te digan, che, vení solamente por la época de elecciones no es así, uh -huh. nosotros todos los días abrimos la puerta de la casa y cuando abrimos la puerta de la casa siempre tenemos algo que decir eso me pasaba como vecino, por eso ese, este médico que está ahora está de intendente justamente bueno, el eh... resto para el séptimo día no, sí. si no sé qué vamos más a hablar, no sé no, eh, no, porque ahí se pone el más picante. <risa> ¿Es la Llerdi, Rosana? Es? Pablo Leonardo se, se llena de dinamita y sale a la cancha, Rosana Villegas. Sí, sí. La Rosana también, claro, ¿cierto? Claro, sí, no es qué bueno.